Este es el monte Alba eh, Queda 10 kilómetros de Vigo Más o menos Y vamos a subir Pues Como 2 kilómetros Para arriba Que hay una casita Bueno, seguimos subiendo, ahí se ve el mar al fondo, hace muy buen día, un poquito de viento, pero incluso se agradece, porque hace calor. Ahí está Playa América, ahí está Bayona, a ver que lo acerco, luego el Monte Faro creo que es.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 La playa del Bao, la playa del Bao, y bueno las Islas 10 ya mucho más lejos, ya más lejos. Seguimos subiendo, y esto es lo que estamos viendo. Y vamos a subir como dos o tres kilómetros. Hay mucha gente subiendo. A una iglesia, creo que es. Cabo Ome, aquí sí. Y las playas de Cangas también. Y aquí la vista de antes. Norte de Portugal desde otra parte. Y hace un día muy bueno, hace un día muy soleado, aunque estamos en febrero, pero un día precioso. No hace nada de frío y un poquito de viento, pero el viento pues se, se agradece. Y aquí, Ahora ya arriba, esta es la panorámica que hay desde arriba. Puente de Rande. Ah, sí. Puente de Rande. Aquí, os lo acerco. Aquí está, al fondo de todo. Ahora estamos ya arriba, arriba de la iglesia. ¿Esta es la iglesia? Campanario. ¿Eh? Desde aquí. hemos llegado, esta es la otra parte que os enseñaba antes la otra cumbre el restaurante está aquí al lado que antes se veía muy lejos Y ahí fue donde, donde hemos estado. Esa es la iglesia. Mirad qué lejos. Pues ahora estamos en la parte que os enseñaba desde allá. Aquí hay más camino y hay senderos también que vamos a hacer. más bonito viéndolo que luego lo que grabas, ¿sabes? Es más bonito Desde la otra parte La parte de la antena Que se veía desde la otra parte La guitarra La casa de antes, aquí Lo que pasa es que no se puede acercar. Esta es la bajada del Monte Alba. Mirad que verde está todo. Hay picnic a mí. Qué bonito. Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Árboles verdes. Y ahora la otra parte. La otra parte. se ve un poco mejor lo que es Vigo ahora estamos por los pueblos para ir a la ciudad de Vigo casas bonitas allá a lo lejos hay otro monte que es el monte de O Galiñeiro que ahora mismo no se puede ir por el cierre perimetral de la ciudad pero próximamente se va Seguimos caminando, que se ha puesto el semáforo ahí está, en verde Y ahora vamos a ver de dónde venimos, que es el monte este que se ve aquí arriba. Así, exactamente, ahí, ahí. Ese montículo verde es el monte de donde venimos ahora. A ver si se ve mejor al pasar estas casas. Ahí mismo, ahí, ahí arriba. Sí, ahí arriba. La antena os la he grabado antes. Ahí está. Ah, sí, sí, sí, sí, perfectamente Pues ahí está, ahí hemos estado Creo que nos aprecia muy bien O sea, lo alto que es, ¿no? Desde el móvil, pero bueno, no son 600 metros o 500 a nivel de mar Y seguimos caminando Hacia la ciudad Ahora viene una casas muy bonitas este es el camino del monte alba bueno pues digamos hasta vigo estamos en las afueras en los pueblos pues a 5 kilómetros de vigo aproximadamente muy bien eh